En un gobierno humanista, el ser humano es el valor central. Partido Humanista, lista 207. Somos humanistas. Somos humanistas. Somos humanistas. Somos humanistas. Somos humanistas. Somos humanistas.